Buongiorno amici de Físimas. Como pueden guardar, he portado mi valilleta con peso. El giorno de hoy voy a hacer un circuito Tabata, Tabata, pero con peso. ¿Cuál es nuestro objetivo? Tonificar todo nuestro cuerpo. Vamos a tonificar la gamba, el glúteo, el bicipiti, la espalda, el abdomen, todo el cuerpo. Ya he hecho primo un entrenamiento Tabata sin peso y hoy es con peso, hoy vamos a tonificar nuestro objetivo, meterte en forma. Da Pablo, le recuerdo, lo importante de todo esto es ser constante y e disciplinado, porque los ejercicios que hago yo los fa Pinco Palinco, los fa Claudio, los fa Marcelo, lo importante disciplinado y e ser constante, cosí tú vas a lograr grandes cosas en la vida, no solamente en el entrenamiento ok vamos a, a iniciar, importante pero ya hemos un el tapetino <ríe> y aunque la vitamina pura agua, agua, agua ah, buena, buena, buena ok vamos a hacer un poquito de movimiento eh, enviar una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física muevo un poquito los brazos avanti, en dietro, en dietro, crucho ta ta ta ta ta, ta. prendo cual? en dietro cambio, avanti Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, en dietro es eh, perfecto, perfecto, perfecto, me piego, salgo, ta, ta, serán 7 ejercicios, 7 ejercicios, un ejercicio lo repito 4 vueltas. 20 segundos de entrenamiento con 10 segundos de recupero, vas a sentir que tu cuerpo se va a transformar, domani sentirás todo el cambio, ok, perfecto, a mi tapetino, con mi tapetino, vamos a, a meter cuál peso. Importante, el peso es muy relativo. Tú prende un peso que sea acorde, 5, 5 kg, 10 kg, 30 kg. Estos son 7 kg, 6 kg, no 6 kg, 6 kg. Que voy a, a alinarme por el giorno de hoy. Ok, perfecto. Cerco mi timer e iniciamos nuestro circuito. Tabata para tonificar. Prepárate. 3, 2. 1. Vía. 4. 3. el peso. 2. 1. Nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer un poquito de skipping, puesto de skipping. Ta, ta, ta, ta, ta, skipping. skipping con el peso. Ta, ta, ta. Tembro que voy en cámara lenta. Sí, sí, sí, sí. Ta, ta, ta. Tú puedes modificar el, los pasos, los pasos, los pasos. Ta, ta. Sí. Ok, perfecto, perfecto. Esto pues lo repito tres vueltas, siempre el exceso ejercicio, el esteso, el exceso el exceso el exceso ejercicio, el exceso el esteso, el esteso. esteso. esteso, esteso ah, va. va, tú puedes modificarlo, su, abre, abre, abre, abre la espalda. Ta, ta, ta, como un caballo, ja, ja. como un caballo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ta, ta, si, sí, contigo Ok. Uh, uh, uh. Andiamo por el, por el terzo. Por el terzo. El terzo, el terzo. Ta, ta. Hoy no noche el sol, <ríe> Pero tú sabes un sol. Ta, amortigua. Ta, ta, ta. Sí, sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Uh, madre de dios Se 60 ya me, me espale. último, último, último, último sepa el esteso ah, ah, ah. vamos tonificando esmaltimos lo que no va a Nuestro próximo. A fondi. A fondi avanti con escote A fondi. Cambio. Ta. El ginocchio. No supera la punta del pie. Ta. Dirito. Pelo dietro. Ta. Cambio ah, perfecto este es nuestro primo sepa el eso ok, va ta auro ta auro ta auro, ta. auro. Ok, a veces lo hacemos, lo hacemos, indietro, indietro. En dietro, en dietro, indietro. Siempre el mismo ejercicio. Cuadro, <risa> cuadro cuadro. Ta. Auro. Ta. Auro. Ta. Auro. Ta. Auro. <¿má Caruso> <granulé> uh, uh, ay, ay, ay Se <kilo flopper> último, Se último, último, último, último, último, Abro. ¡Me ta me siento Ok perfecto nuestro próximo vamos a hacer bicipity bicipity guarda cambio ta ta ta ta ta ta, ta. Ta, esquina directa. Me ayudo con el abdomen. Ta, ta, ta. Ok, perfecto. Me giro un poco. Abro a la espesa misura de la espalda. Esquina directa. Llego ligeramente al gimnasio. Ok, va. Mándalo qua. Ta. Ta. Ta. Okay. Lo nuevamente de frente, de frente, vamos con el terzo, con el terzo, con el terzo, con el terzo, sí, vamos con el terzo, Ta. Ta. Ta. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Ok, último, último, último, último, último, último, último. Yeah, tá. manténlo, tá. manténlo, ta, manténlo, ta, manténlo, tá. manténlo, tá. manténlo, manténlo, ok, cual continuo. Vamos a hacer stack, Vamos a hacer stack y después abrimos un poquito la. Vamos a hacer un po de bolo, un poco de espalda, aunque, anche. Vuelve. guardate, qua, guardate, qua, guardate qua tra salgo, abro echando, salgo abro echando, esquina de rita, abro, ta esquina de rita, guarda guarda salgo, abro echando salgo, abro cambio de lato, cambio de lato, así guardate el ejercicio está aquí, está aquí. aquí guardate, está aquí bueno, esquina de Rita, salgo, abro, esciendo, salgo, abro, esciendo, salgo, abro, esciendo, salgo, ah. Ok, lo facho de frente, de frente, de frente, de frente, presente ¿no? Se siente, no te regala niente. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Ah. El último, está aquí. El último está aquí. abro abro abro abro abro abro abro abro da, da. abro abro abro da. Da. Da. Da. Da. Da. abro nuestro próximo nuestro próximo vamos a hacer un poquito de piegamento piegamento vamos a hacer piegamento con dorso Liegamente, piegamente, va, piegamente, Tra, salgo, llego, salgo, ta, llego. Ah, ta, uno, ta, ta, Okay. Lo repito lo ah, lo repito, lo repito, lo repito. Lo repito. Lo repito. Va. Va. Primo piegamento. No, no, Ta. No, cambio, cambio nuestro próximo vamos a hacer ese juego de es sentadilla sumo, oscua sumo, acuérdate <risa> los grandes, grandes, uno, Due. tres, de frente, uno, Due. tres, ta, fronte, uno, Due. El primo está arribando el sol. Está arribando el sol. Uh. Madre de Dios. Se siente. Se va. Uno. Due. Tres. Uno. Due. Tres. Uno. Due. Tre. Uno, due ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! Sí. ¡Cambio! ¡Uno! Último, último, es pasó último. Adomi, abdomen, abdomen Va, salgo Salgo Salgo Salgo Salgo, salgo. Ay, ay, ay, se siente. Se siente. Se se Nuevamente. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. Vamos con estos alenamientos Tabata. Son cortos pero eficaces. Ok. Sí. Ah. Sí. Ah, madre de Dios. Ah, vamos, vamos, vamos. 60, 60. Último, último esfuerzo. Último. Ah, uh, lentamente. Ah, lentamente. Lentamente, ah, ah, lentamente. Sí va. Lentamente. Ah, ah, ah. Puestos reales Puestos reales Yo solamente te mostro un ejercicio Aunque aunque lo facho Cuesta es una cosa, un entrenamiento mutuo Te lo mostro Tú lo fai, tú sientes fatiga Yo siento fatiga Pero vamos a reunir Nuestros objetivos Como he dicho prima Ese es el constante Y disciplinado disciplinato te porta a la victoria no te dimenticarte de Far Stretch de Cuore Pablo Si ancora no te has inscrito, ¡inscríbete de eso! <risas> ay ay ay ay